No cojáis nada, no. No os haces a o os mato. Atrás. yo ¿qué hace matando? ¡Para, para, para! para Que no disparo, Atrás. no disparo A ¡Para! ¡Para! ¡Para! Venga, ¡Para! coge. Eh. no ya ya a se lo esta chureando todo esto no, policia policia este de acá se robó guachos es que tu amigo es retrasado es que tu amigo es retrasado y es, que, es eh. que le estoy matando, y empieza a matarme es retrasado tu amiguito valorado La gente aquí no se entera ni del clima, tío. Sí, sí, verde verde. El de verde, bueno. verde, bueno. El de verde, bueno. El de verde, bueno. El de verde, bueno. El de verde, bueno. El verde, bueno. <risa> <risa> <risa> verde, bueno. No. El de sniper, tío. Métale, métale, métale. Hasta arriba, métale, métale. Coge las coge las cosas, coge las cosas, coge las cosas, coge Dale plomo, dale plomo, dale plomo. No tengo más palas, no tengo más palas. Toma, coge, coge, coge. Eh, para, para. lo Vale, vale, amigo, ven, ven, corre. ¡Cuidado, eh! ¡Tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú. Yo te defiendo, yo te defiendo. Te rayes, coge cosas, coge cosas. Salgo, salgo con el pecho, salgo con el pecho. <tose> <tose> <tose> Está aquí, eh. Se va hacer un grupo, eh. Ya, pues ya estaría. ¡No! ¡No, tío! Vale, perdón. No me... Hola, amigo. Checky, no no checky. Oye señor policía Quiero una Vale señor policía ¿Me puede dar una celda? A mí cualquier Cualquier celda que tú quieras Mira si me das un espacio Donde yo pueda poner Un cofre Me vale Vení, vení esta quiero comprar Pero 50k Es que yo 50k No puedo sacar de ningún lado Amigo por favor Te lo pago a plazo 100 hoy, 100 mañana, así hasta que te pague los 10k. Una, una tienda. No. ¿Te no yo quiero la de atamir, ven. Deja que te arriste, Ángel. No. Por. Porque a mí me gustan las perras, no las perras. Pero pues tú, verde. Verde, verde. No, no, no, no. no. ¡Eh, Eh, eh, eh. Me está pegando. Eh, agresión. Por favor, te meto un tiro. No, no me pegues. Vale. Vale, pues si no, es que te de... Te va a matar tú, a Te le va a matar tú, uy, polla. <risa> eh, matado. ¿sí? ¡No! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! Escuchadme todos un momento. ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! a ¡Eh! Vale Perfectamente Eh, eh, eh, eh, no se pega, eh, eh un brother quiero comprar. Subo las manos, subo las manos No te voy a atracar, ¿vale? No te voy a atracar No, tío, que lo siento, tío, que es que no subo las manos, tío No, tío, lo siento, tío No, tío, no, tío, lo siento, tío No, no, tío, no, tío, lo siento, tío, lo siento, tío. Eso no nada. Mira, yo me fui afuera vale, de... va, tío, lo siento, tío. Es que he quedado aquí con mi amigo Ángel para minar, tío. No tengo ni idea, eran todos. No Que va, tío, ¿Qué va. Ven, eh, tío, levanta las manos tú, tío. Ven. Venga, vamos. Pero si me pegan, ¿qué hago? Dejo que me maten. Es tu tío, leca, levanta tú las manos, tío. No vas a ayudar, vas a trabajar para. Mí. Vale, vale, vale, vale. Pero paga primero. Soy es representante, tío. Primero paga y ya después. No, no, no, no. Pero que esto es la cárcel, aquí las cosas van al revés, ¿sabes? Mejor que Aquí primero se paga y después se hace el trabajo. la real, tú antes. No no no no no no no no no no no. En la cárcel eso no funciona así, amigo. Eso es fuera en el mundo laboral, tío. Algún ángel por aquí. Salte de tu grupo, Ángel, que te invito. Que quiero trabajar contigo. Venga tío. Yo te lo planto tío. Que, que me canso de la minería, venga tío, sí. Pero págame los 50k, tío. Hasta el trabajo, güey. después te pago, brother. Que funciona la. Vale, vale, tío, tío, vale. Bueno, bueno, mejor robamos dentro, mejor robamos dentro. Vale, tío, venga. Ver, venga ahora Muy bien, eres, tío. Venga, ahora eres mi, mi puto esclavo a trabajar. Venga, tío. Genial, ay, tío. Para, para, para Pero para, me has dicho, me has dicho vale. que coja, ¿no? Para, ti. Una más que te mato. No, no. Mátame, mátame. <risa> Vaya. Me, me he quedado aquí con toda la droga. Tú, hazme, hazme, hazme. ¡Amin! ¡Corre, admin! ¡Corre! ¿Sale? Ve, me encierra aquí y me dice, no, vas a ser mi puto esclavo, no sé qué. Ala, ala, ala. Y me, y me dice, no, no, ahora págame. Yo no me voy de aquí hasta que me pague. Vale, vale, ven aquí. Sal? Págame, 50, 50. Dame ya 50. Qué tienes consola, qué tiene consola. Tú aunque a las manos, levantar las manos, Levanta las manos y soltarlo todo. Levanta las manos y soltarlo todo. No suéltaselo, no, ver, suéltaselo, verá tú Es el kit. Un momentito que te llama tan, ¿vale? Es como un momentito que te mate. Yo es que no, las manos y todo. yo qué va tío, yo no quiero soltar las cosas tío. Suéltalo. Todo, todo. Si no te vas corre, corre, corre, corre Ángel, corre, huye, puedes huir, tío. Huye, ángel, ángel, huye. Corre, huye, Ángel. Aquí, aquí, aquí, aquí, enséñale, enséñale, guardia, enséñale, enséñale, guardia. Son las cosas, son las cosas. Enséñale, guardia, enséñale, enséñale. enséñale, enséñale, enséñale, enséñale, enséñale, enséñale. Son todas las cosas, son todas las cosas. Señale quién manda, eso es, eso es guardia, cojones, que bien, como sabe. Cojones. Se la ha ido, se la ha ido, se la ha ido. Tío, que te están mirando desde la consola, tío. Ahora vas a ir van, tío. Cámara, ¿también? ¿Dónde? ¡Dispara, dispara, dispara! ¡Dispara! Venga dispárame, disparame, disparame. Corre aquí, aquí Dame otro, otro, otro, otro Aquí en la cabecita Con mucha ¿Eh? hormiga Vámonos No está, eh, con lo de la consola ni nada, ¿eh? eh. Era mentira todo. Toma, toma, coge, coge. Yo me tengo que ir, toma, coge, coge cosas, coge cosas y guárdatelas a la próxima vez. Coge el otro. Yo tengo en, en la segunda cuenta, así que. ¡Eh, eh, amigo, fuera de aquí! ¡Qué pega! Que estamos traficando, tío. <risa> esto, esto es la once, tío. Aquí la gente se la suda, tío. Se van a ir baneados. Se van a ir baneados, yo salimos ahí. Sí, tío. A ver si me vayan de este servidor, pero todo. Tampoco te creo que voy a llorar mucho. Hay que sea puto malo, tío. Es que ser puto malo, eh. Nota este que me ha venido aquí ruceando y todo, y... Pesado. <risa> Ah, venga, vamos a acabar ya. A ver, de cuántas balas muere una persona aquí. Sí, sí, voy a pegarme puño. Venga, venga, venga. Uh, oh, no duran mucho, eh. Cuando vamos a hacer Aquí Venga, venga, es aquí. Era tú. Sí, la importancia de este servidor. Voy a agregar al ángel leche. Porque me ha caído Me ha caído de puta madre. A ver dónde está. Vaya, vaya, vaya, vaya, vaya, vaya, vaya, vaya, vaya, Amigo, abrí. Hola, hola amigo. Podemos entrar. yo no no como... Sí, sí, sí. No, yo vas yo vas me quito, vas yo vas me, vas vas me quito. Da, dale, dale, dale, dale. Dale a los cofres. Yo quiero verlo, nada más. Bro, si yo pa. Vete. Vale, tío, vale. Me voy, tío. Vale. Ya, me voy ahí yo, cojones. ¡Venga la chupadela! ¿Dónde ¿Ah? va? Gua, guau, guau, guau, no tengo nada de alto Lucio, fíjate si puede ir a picotear ah, tengo, tengo la, la ligera Se rompe cosa, se rompe cosa rompe. de mierda, es completo de una <risa> armadura. bien. El el bicho, llámalo, llámalo. Aquí raideando, chaval. Vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale. Yo reideo, yo y me quedo una mini gum. <risa> <risa> buenísimo, tío, buenísimo, buenísimo.